que día contigo, reafirmo tu día, cambio tu destino Contemplo tus sueños, hago parte de ellos Desenfrenas mi sangre, desbocas mis deseos Despojas mis penas